Keola es la primera red social monetizada del mundo y es parecida a las redes sociales que conocemos actualmente como Facebook, WhatsApp. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Keola tiene integrado un sistema de cuponería, un sistema de comercio electrónico, un sistema de aliados y tiene integrado un sistema de fidelización. Ojo, gracias a lo cual todo lo que hagamos en la aplicación vamos a poder generar ingresos. Más de siete aplicaciones en una. ¿Y sabe cuál es lo mejor? Que Keola es completamente gratis. Así como la escuchas, descargar la aplicación va a ser gratuita. La buena noticia, ¿cuál es? Que hoy Kiola busca la expansión masiva apalancándose en el marketing por recomendación. Gracias a lo cual le vamos a invitar a que todos los que están aquí presentes también tengan la oportunidad de no solamente ser usuarios, sino que también tengan la oportunidad de ser copropietarios de esta gran aplicación. Pero primero te voy a mostrar las maneras de cómo ganar con Kiola. Aquí hay 12 maneras de ganar. Te voy a mostrar las primeras. La primera zona que viene a la zona de descuentos y promociones. ¿A quién no le gusta ahorrar? A todos, ¿verdad? Tú te imaginas estar un día en tu cama y que te llegue un mensaje de texto o algo por correo y te diga 50% de descuentos si y compras en los próximos 30 minutos una entrada al cine. Señores, ahorro es progreso. Y todas las personas cuando ven algo así como promoción, la gente se emociona y compra. ¿Por qué? Porque le gusta ahorrar. Y lo que Kiola le va a brindar es ahorro. La primera zona. La segunda zona es una zona muy buena que me gusta bastante también. La zona de comercio electrónico. Fernando, ¿qué es comercio electrónico? Kiola, la aplicación, le va a dar la oportunidad y usted abra su propia tienda digital completamente gratis. Tienda digital, Fernando, así es. Yo te pregunto, en esta pandemia, ¿qué nos han enseñado? Que así nos tengan en nuestras casas, nos tengan amarrados. La gran mayoría que hace, ve la manera cómo hacer negocio. Hay algunos que ven crisis y se ponen a llorar. Pero hay personas que ven crisis y al toque se les presenta la palabra oportunidad. Y para esas personas, que hola también la brinda una oportunidad muy buena. ¿De qué? De que hagan su negocio. ¿En qué? En internet. Su tienda comercial gratis. Fernando, ¿y me va a ayudar eso bastante? Claro que sí. Date cuenta. En la actualidad, ¿por dónde se vende la gran mayor parte de cosas? ¿Face to face? No. ¿Por dónde se vende...? por redes sociales. Así que, señores, tener una tienda digital te va a ayudar bastante. Y ojo, cada tienda que va a abrir aquí en queola va a tener un rango de puntuación que van a ser de 1 a 5 estrellas. ¿Para qué? Para que tu producto, si es un producto muy, muy, muy bueno, lo van a calificar bien. Y si lo califican bien, vas a vender más. Y si vendes más, vas a estar más tranquilo. Si vas a estar más tranquilo, ¿por qué? Porque vas a ganar más. ¿Potente? Claro que sí. Ahora, si tú, empresa, ya tienes un negocio no tan chiquito, ya tienes un negocio grande y quieres generar trabajo, ya no va a ser necesario que vayas a Booking a Boomerang y pagues para que consigas a tus próximos trabajadores no sino aquí también vas a tener la oportunidad de poder encontrar esas personas para tu negocio ahora muy aparte de ello te vamos a dar el beneficio de comercio electrónico pasar a la tercera zona ¿Por qué? Porque algunos dirán, Fernando, sí El comercio electrónico es bueno, me gusta bastante ¿Ya por qué? Porque sinceramente yo tengo mi negocio Ahorita, recién estoy comenzando a vender ropa Vender zapatos, ¿sí? O Fernando, he puesto en mi barbería y me gustaría que mi negocio Crezca y se expanda, porque todo el mundo Cuando hace negocio es para eso, para crecer ¿Correcto? Así que Esa zona me va a encantar y yo estoy seguro que lo voy a descargar ¿Por qué? Voy a tener mi tienda digital gratis Genial, Fernando, gracias Pero algunas personas también me dirán Fernando, yo te soy sincero ¿Sabes lo que pasa? Que sí, esa zona está buena. Pero yo no tengo un negocio. Y con sinceridad no tengo suficiente dinero ahorita como para comprar por mayor y luego para vender y generarme ganancias. No te preocupes, aquí pensamos en todo. En la parte de agentes comerciales están el agente de promoción. Tipo Amazon, usted va a tener la oportunidad de ser aliado con esta persona que tiene un negocio. Vamos a imaginar que yo tengo mi negocio de zapatos. Yo vendo zapatos, ¿correcto? Y yo busco ahí agentes de promoción y usted ve ese link. Usted se contacta conmigo y yo le voy a dar un link para que usted venda mis zapatos. Por cada zapatos que usted venda, usted genera una comisión. Sin invertir ni un sol ni nada. Solamente por publicar ¿qué? ese link. ¿Negocio? Claro que sí. ¿Por qué? Porque te ayudamos a ganar sin que tú inviertas al principio, para que luego que veas la oportunidad que esa persona gane usted también quiera poner su propia tienda digital, ahora muy aparte de eso los shoppers, los shoppers van a formar alguna parte muy importante aquí en la aplicación que es un shopper, una persona que brinda sus servicios a las personas, yo te pregunto ¿cuántas veces no te ha da dado la flojera tremenda de salir a Copa pan ¿cuántas veces no te ha da dado la flojera de cómo te mandan al mercado, mandas a otra persona y le dices ve tú, te doy esto yo sé que a muchos les ha pasado que dar la flojera hasta ir al entregar algo por eso, señores, aquí en la zona de Shopper van a estar muchas, muchas personas beneficiadas. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo. El Shopper brinda su servicio, ¿verdad? Vamos a imaginar que yo mañana tengo trabajo, quiero trabajar, pero también tengo que entregar ¿sí? un documento al colegio de mi hija. Así que, ¿yo qué hago? Tengo que cumplir los dos. Así que hago lo siguiente, agarro mi aplicativo de Kiola, voy a la zona de Shopper y agarro y digo que vengo un Shopper a la puerta de mi casa, un Shopper más cercano. El señor viendo, señor Frieder, un favor, entregue ese documento a la persona tal, ¿sí? en el colegio tal, ¿ya? y a la hora tal. Muy bien, señor Fernando, listo. ¿Usted se imagina que esa persona, solamente por hacer esa entrega, por entregar ese documento nada más, esa persona gane 5 soles nada más? 5 soles por una entrega. Si un día se si hace 10, sería 50 soles. Si hace lo mismo por 30 días, ¿cuánto ganaría? 1.500 soles, tan solamente por entregar, ¿qué? Por entregar recados. Fernando, ¿y qué te va a asegurar a ti que esa persona va a llegar con el documento o lo, con lo que yo esté enviando? ¿Por qué? Porque esa persona también, así como en la zona de comercio, va a tener un rango de puntuación. Y muy aparte de eso, yo te pregunto, con sinceridad, si tú ahorita estás sin trabajo, porque lastimosamente hoy por hoy ya no es lo mismo que era antes, ya no todo el mundo tiene el beneficio de tener un trabajo estable, yo le digo, ¿sabes qué, Roberto? Descárgate la aplicación y genera de 1.500 a más, tan solamente por entregar pedidos. ¿Usted cree que esa persona va a fallar? ¿Va a fallar por entregar algo? No. Por eso, señores, que esta es una tremenda, tremenda oportunidad. Y así, señores de potentes, esta aplicación, que brinda no solamente a la persona que tenga un negocio, a la persona emprendedora, a la persona que vio antes de la pandemia, a generar empresa. No. Sino también brinda ahorita la oportunidad de que todos los que queramos salir adelante lo puedan hacer, señores. Ahora, delivery. ¿A quién también va a haber delivery? Fernando, delivery, sí. ¿Tipo Rappi, tipo Globo? Ah, ya. Muy bien. Pero aquí van a ganar más. ¿Van a ganar más, Fernando? ¿Pero por qué van a ganar más? Si sí, es lo mismo, van a entregar. Porque si te das cuenta, ya en la zona de comercio electrónico, yo no te he mencionado que solamente vamos a trabajar con empresas grandes. Vamos a trabajar con todas las empresas que pueda haber. Mejor dicho, hasta la tienda de la esquina, ya que vende. ¿Ya? Puede ser la barbería de otra esquina, puede ser la panadería, la librería, todo lo que tú veas como comercio, la gente que comer su tienda digital, vamos a trabajar con ellos. Y la persona que haga el delivery, entre más entrega, más va a ganar. Así que, señores, esto es una tremenda, tremenda oportunidad. Aparte de eso, de la zona de descuentos y la zona de comercio electrónico y la zona de, la gente de, de agentes comerciales, vamos a tener el beneficio de la cuarta zona. ¿Cuál es la cuarta zona? Es redes sociales. ¿Redes sociales, Fernando? Sí, aquí se te va a cumplir el sueño de la... La mayoría. ¿Y cuál es ese sueño? Que te paguen por todo el día estar metido en el Facebook, por estar metido en el WhatsApp. ¿Usted se imagina que te estuvieran pagando? ¿Cuántas veces no te he dicho tu mamá, tu papá, o cuántas veces no te he dicho a ti mismo si me pagaran por estar en las redes sociales todos los días? Uf, fueras rico. Bueno, aquí no vas a ser rico, pero te vamos a dar el beneficio de que también, por mensajear, por poner fotos, por poner videos, correcto, te vamos a pagar. A ver... Espérate, Fernando. Creo que ya me perdí. Tú me tratabas de decir que la aplicación es gratuita, ya. Y aquí ya me perdí. ¿De dónde le van a pagar si la aplicación es gratis? ¿De dónde? Mira, cuando usted se descargó Facebook, te cobraron, ¿no, verdad? No te cobran. Pero aquí te viene el truco de toda red social, señores. Usted cuando publica sus fotos, mensajea, está poniendo en sus videos, chatea con alguien, ¿sabe qué genera usted? Tráfico de personas. Y que genera tráfico de personas que toda la gente que está en la pantalla de inicio y que supuestamente solamente está chateando, ¿qué ve? Ve publicidad. Al ver publicidad, esa publicidad la paga alguien. Y así genera las redes sociales dinero. ¿Qué red social has pagado para que la descargues? Ni una. ¿Y por qué? Los dueños de las redes sociales son millonarios. Todos señores por publicidad. Así que aquí en queola como es la primera red social monetizada, va a tener esa oportunidad de poder ganar hasta por chatear, señores. Ahora, la quinta zona, fidelización, puntos y monetización. Aquí mira, acumulas puntos y luego lo cangelas por el producto o servicios gracias al monero de Kiola. Aquí viene lo Kiola Coins, aquí vas a tener la oportunidad también de ser agente de que de recarga, así como tipo un agente BSP, vas a poder recargar. Fernando, esa persona van a ganar una comisión, también van a ganar una comisión. Y así, señores, con la billetera electrónica de Kiola, vas a tener la oportunidad de acceder a todos los productos que estén en la zona de comercio electrónico. Bueno, señores, hasta aquí les he mostrado algo importante, las 10 formas de ganar, tan solo como descargando la aplicación. Mejor dicho, desde que usted entró a la presentación de Zoom, ya es un ganador. ¿Por qué? Porque aquí, señores, tengo mostrado los beneficios de la aplicación, lo cual todos van a tener la libertad de usarlos. Así que cuando salga, señores, descargues. Muy aparte de eso, ¿sabes que Tengo la oportunidad para usted de que no solamente sea usuario, como se lo comenté, sino que también sea la oportunidad de ser protagonista y de ser copropietario de esta gran, gran aplicación. Fernando, ¿es posible eso ser copropietario? Claro que sí. Como estamos en una etapa de pre-lanzamiento, la compañía le va a brindar un beneficio para que usted sea socio aliado de la compañía. ¿Y para qué? Para expandirnos mucho, mucho más rápido. Y te voy a mostrar cómo es la manera de que usted va a ser copropietario, como la compañía a usted le brinda acciones. Ahora, nuestras membresías, mira, aquí están bien claras. Están desde la cuenta Platinio, ¿sí? Que es 390 dólares. Un inicial de 30 dólares, 12 cuotas de 30. ¿Sí? Ahí, mira, tu único trabajo sería el cual: que tú invites a que 200 personas descarguen la aplicación gratuitamente. Que la descarguen gratis, Fernando, sí, que no paguen ni un sol, no nos confundamos, ¿ah? ¿eh? No que paguen, que la descarguen gratis. Ahorita te voy a explicar por qué. Te da descuento, se tienda que ola 20%, y te da una participación de 10.000 acciones de la compañía. No mil, 10.000 mil acciones. Mira, la cuenta Elite. Te vale 585 dólares, un inicial de 45, 12 cuotas de 45. Tu único trabajo es que invites a 300 personas a que descarguen la aplicación gratis. Descuentos en de tiendas que hola, lo que es el 30%. Participación, señores, 15 mil acciones de la compañía. La cuenta premium, 780 dólares. Inicial de 60 dólares, 12 cuotas de 60, descuento de que 35%, invitar a que 400 personas descarguen la aplicación gratis, ya, y participación, 20 mil acciones de la compañía. La cuenta Infinity, 1170 dólares, inicial 90, 12 cuotas de 90, invitar a que 600 personas descarguen la aplicación gratis, descuento de tienda que 40%, y participación, 30 mil acciones de la compañía. Aquí te tengo dos muy, muy buenas noticias. La primera buena noticia, ¿cuál es? que si usted ya forma parte de nuestro portafolio de bienes raíces, que es un resort, nuestro club en Cineguía, que va a ser una cadena de hoteles a nivel nacional e internacional en los próximos 10 a 15 años, más de 50 hoteles, y adquiere una membresía de nuestro portafolio tecnológico, que es Kiola, sus acciones de Kiola se van a duplicar. Señor. Exacto, si adquiriste la platina no sería 10 mil, sería 20 mil, lead no sería... 15 mil sería 30 mil, la premium sería 40 mil y la infinite sería 60 mil acciones. La segunda buena noticia, ¿cuál es? Es que si usted, como está entrando en esta etapa de pre-lanzamiento, así como usted confía en nosotros, la compañía también va a confiar en usted en que su negocio crezca. ¿Cómo es eso, Fernando? Cualquier membresía que usted quiera aquí, la compañía le va a dar el doble del dinero en saldo publicitario, señores me va a dar el doble de dinero Fernando, ¿y por qué hace eso en la compañía? ¿Por qué? ¿Por qué se concentra en que mi negocio crezca? Porque aquí no es que gane la compañía nada más, aquí pensamos en un ganar-ganar, aquí gana usted, gano yo, ganamos todos, el objetivo señores es eso, ganar todos, así que con ello lo voy a explicar para que me entiendan claro, usted por ejemplo cuando quiere vender algo por Facebook, tú por ejemplo quieres vender un ropero, Vendes un ropero y lo pones y lo publicas. Esto cobran, no, es gratis. Listo, ahí está. Pero ahí abajo hay un cuadradito que dice algo bien, bien curioso, en azul. Promocionar publicidad. Si no me cree, haga el intento. Ponga clic ahí y te va a salir. De 5 a 10 personas, 20 soles. De 10 personas a 40 personas, 25. De 40 a 100, 70 soles. De 100 a 500, 95, 100 soles. De 500 a 1.240 soles por 3 días nada más. Eso es alto publicitario, ya que la compañía te está devolviendo el doble de tu dinero, ¿para qué? Para que usted posicione su negocio y para que venda mucho más, porque el objetivo, señores, es que su negocio crezca, ¿para qué? Para que usted genere empleo a muchas personas. Así que, señores, esta es una tremenda, tremenda oportunidad. Y ahorita voy a explicar también la parte de valorización, porque uno me y no se preocupen, estamos para aprender. Fernando, ¿por qué son importantes las acciones y por qué son importantes? Invitar a esa cantidad de personas, ¿correcto? Voy en el siguiente diapositiva. Valorización de acción y repartición de utilidades. Ojo que el valor actual versus el valor futuro de la membresía y de las acciones no es el mismo. ¿Por qué? Porque es como que usted se compra un departamento o un terreno el día de mañana. Si tú compras un terreno el día de mañana, te pregunto, acá un año, dos años, ¿lo vas a vender igual precio? No, ¿verdad? ¿Cómo lo venden? Lo venden a más. Y esto es lo mismo. Te voy a ser 100% sincero. El valor de hoy de cada acción de la compañía te vale 0.0195. ¿Qué quiere decir eso, señores? Menos de dos centavos de dólar. Cada acción te vale eso. Pero mira, en un escenario extra conservador, en diciembre de 2022, cada acción te estaría costando 0.898. ¿Qué quiere decir eso? 46% veces más de ganancias del dinero invertido al día de hoy. Pero miren, un escenario moderado. Igual, diciembre de 2022, cada acción hacería costando 2 dólares con 53. 120% más de lo invertido el día de hoy. Pero señores, si yo estoy hablando aquí un domingo a las 8 de la noche, no es para llegar a un escenario moderado. Tampoco es para llegar a un escenario extra conservador. sino es para llegar a qué? A un escenario optimista. Porque recuerda, señores, si tú apuntas alto, vas a llegar al O escenario optimista, diciembre de 2022, 3 dólares con 61. 185% más de lo invertido el día de hoy, señores. ¿Te das cuenta? Vamos a sacar cuentas. A mí me gusta que todo quede claro y se vayan con una idea clara a su casa. Miren aquí. Por ejemplo, yo tengo la membresía Infinity, ya que es de 1,170 dólares. ¿Y cuánta participación me da? 30,000 acciones, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Son muy inteligentes. Ahora, yo también tengo lo que es una membresía en el club. Así que, pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dije? ¿Qué? Se duplica mis acciones de qué, de qué ¿verdad? Sería 30 mil por dos. Yo tengo en qué ola 60 mil acciones. Vámonos al futuro. Diciembre 2022, escenario optimista. Señores, 60 mil acciones que yo manejo por 3 puntos. Ya, ya, ya. Multiplícalo por 3 dólares, nada más. 60 mil por 3 son 180 mil dólares que yo tuviera para poder vender de las acciones que me ha brindado la compañía por estar en una etapa de pre-lanzamiento. Fernando, ¿en serio? Sí, en serio. 180 mil dólares. Fernando, lo que pasa es que tú tienes plata, Fernando. Ya, no te preocupes, Juanito. Vamos por la... Ya, vamos por la platilla. 10 mil acciones, nada más. Vámonos al futuro de nuevo. 10 mil por 3 dólares, ¿cuánto es? 30 mil dólares. Si yo tuviera para transferir. Fernando, eres muy optimista, Fernando. ¿Por qué no un escenario moderado? Ya, no te preocupes, Juanito. Vamos por el escenario moderado. Por 2.50, por 2 dólares nada más. Voy a ser bueno. 10.000 por 2, 20.000 dólares. ¿Cuánto invertiste, Juanita? 390, ¿verdad? Y eso que la empresa te devolvió el doble en salto publicitario. ¿Ganaste o no ganaste? Fernando, y dime, ¿cuál? Dime la verdad, Fernando, la verdad. Séme sincero. ¿Cuál es el objetivo para que nuestras acciones lleguen a esa cantidad? ¿Sabes lo único que tienes que hacer? ¿Quieres que te lo diga? ¿Lo único? ¿Ya? ¿Lo único? Ya, atento, atento. ¿Sabes pues? Que una vez que salga la aplicación, usted... ¿Cumpla con qué? Con invitar a las personas que te corresponden. 200, 300, 400, 600, lo que sea tu plan que te hayas elegido. Fernando, en serio nada más tengo que hacer eso. Claro que sí, date cuenta, señores. Díganse cuenta, todas las redes sociales que ahorita son un éxito, ya no están donde están porque pagaron para descargarlas, están donde están por la cantidad de usuarios que manejan. Dense cuenta de ello. Fernando, en serio va a ser fácil... Recomendarla, claro que sí. Con todo respeto, la gente es como mona. Cuando salió Uber y te decían, descargarte la aplicación Uber para que te regalen 10 horas de taxi, se la descargaban. "Descárate TikTok, ¿qué hicía? Se la descargaban. ¿Por qué? Porque la las personas es así. le gusta la tecnología. Y aquí es lo mismo. Sí, para que me crean un poquito más, ¿ya? porque estoy seguro que me están creyendo, pero le falta un poco. Averigüen cuánto vale una acción de Facebook. Dense cuenta. Una acción nada más te vale 298 dólares. Una acción. Una... ¿Te das cuenta? Fernando, ¿cuánto vale una acción de TikTok, Fernando? Vale 125 dólares. Antes de la pandemia, una acción de TikTok valía 70. Pero como las personas no tenían nada más que hacer, se pusieron a bailar. Y ellos no ganaban nada. Pero el dueño de TikTok, ¿qué hizo por las descargas? Ganaba, ganaba, ganaba. ¿Por qué? Por la valorización. ¿Se dan cuenta? Instagram, 70 y tantos. WhatsApp, 70 y tantos. Así, señores, Zoom. ¿Conocían Zoom antes de la pandemia? No, ¿verdad? El señor crisis hizo esa oportunidad, presentó la pandemia, millonario. ¿Por qué? Porque así se presentan las oportunidades y así son las redes sociales, señores, Y así son todos los aplicativos que uno puede ver. Así que, señores, lo único que usted tiene que hacer, es es? Es recomendar la aplicación. ¿Que pare? no, no, no, no, no, no, no, descarguen la Descarguen la Tú te Tú te yo te yo te que para que para diciembre de 2022 esté a 3 dólares. ¿Qué tres pasado si yo si yo yo puesto tuviera ¿Usted ¿Usted se se ¿Se da cuenta de ello? Mejor Mejor dicho... Esto va a ser algo espectacular. ¿Por qué? Porque esta es una red social que brinda la oportunidad a que no solamente usted sea el usuario, sino que usted también gane. ¿Y qué vas a ganar con esa valorización? Vas a ganar mucho. Y aparte de ello, vas a ganar utilidades año tras año, señores. Utilidades de Fernando también me van a dar utilidades, también. Así como Facebook recibió el año pasado mucho, mucho dinero, no te voy a decir cuánto, porque no me vas a creer, averíguló. Así igualito, el 70% se lo llevó Mark Zuckerberg y el 30% se lo llevó sus socios, sus accionistas, ¿correcto? Y aquí es igual. Aquí le vamos a dar la oportunidad de que también tengan utilidades año tras año. Y Fernando, ¿cuántas son las utilidades que me van a dar Fernando? Dependiendo de la membresía que tú tengas. Apunte eso, es importante. No es porque todos seamos por igual, es por la cantidad de acciones que manejes en la compañía, claro está. Y un promedio, Fernando, a ver, puede ser un Infinity con el doble de acciones, ponte mil dólares una vez al año. Eso no es dinero. Claro que dinero. Ahora, ese es el objetivo, señores. Y alguno me dirá, Fernando, pero ¿por qué si la aplicación va a tener tanto éxito, Fernando? ¿Por qué es que buscan socios? ¿Por qué es que buscan dinero? No, no se confundan. No se confundan. Si yo estoy hablando aquí, si es la empresa está formada así, no es para conseguir dinero. Dinero tenemos. ¿Sabes cuál es el objetivo? ¿Lo único? ¿Sabes qué es? Es que nosotros como socios que somos ¿Qué hagamos? Posicionemos la aplicación más rápido. ¿Y por qué la vamos a posicionar más rápido, Fernando? Porque solo los directos lo podíamos lanzar y recomendar a que nuestras amistades la descarguen, ¿verdad? Los directos. Pero sería un poquito más de tiempo. ¿En qué? En contratar publicidad, en contratar lo otro. ¿Para qué ser ricos a los más ricos? Y seguir teniendo los que dan plata, plata, plata. No, mejor es dar la oportunidad a que muchas personas, un grupo de personas que piensen como nosotros, estén con una mente abierta como nosotros y que quieran generar ingresos, tengan una parte de la compañía y que hagamos y que, que todos aquí crezcamos. Porque si la compañía se posiciona, vamos a llegar al éxito. Y es fácil, ¿por qué? Porque todos los socios, ¿qué van a hacer? Te acordarás que una vez que salga la aplicación, el que tiene que hacer 200, no va a invitar 200, va a invitar 300. El que tiene que hacer 400, invitar a que en gratis, no va a ser 400, va a ser 600. ¿Y por qué? Porque es su aplicación también. Y lo que van a querer la gran mayoría es posicionar, las señoras. Así que... Esta es la tremenda oportunidad que yo les he venido a presentar el día de hoy. Números reales, números no inflados, ¿por qué? Porque aquí creemos que eso, todo negocio empieza bien, hablándolo bien. Y son cifras correctas. Ahora, te comento, ¿por qué? Porque yo sé que alguno estará pensando ahorita, sí, sí tú, tú estás pensando así, tengo a mi primo que también le gustaría ser socio, le voy a llamar a mi primo, o tengo a mi familia que también le gustaría ser socio, o tengo mi enamorado, tengo mi cuñado, tengo a mi, mi tío que vive en la esquina que yo estoy seguro que le va a gustar también, y yo quiero que él sea socio conmigo. Y te comento, ¿por qué? Porque así surgió la idea, que un socio me dijera, ¿sabes qué? Voy a invitar a él, a él, a él, y nos pusimos a pensar, esa persona también debería ganar algo, pues, ¿no? Porque da su tiempo, ¿sí? Da su tiempo, el tiempo no es oro, el tiempo es vida y la vida de la persona se respeta, así que hay que también crear una manera como las personas al recomendar, al crear socios a la compañía, ¿sí? tengan la oportunidad también de ganar. Así que creamos lo siguiente, que es el plan de mercadeo y recomendación. Aquí voy a aclarar, no presiones salir del Zoom todavía, aquí es la parte que más me gusta, que son aclaraciones importantes. ¿Por qué? Porque yo estoy muy seguro que ahorita está pensando, algunos estarán diciendo, ¡ay, ya! Están así ya. Yo te soy franco, no necesito y ciertas cosas que no son, yo estoy seguro que algunos piensan así y estarán pensando en lo siguiente Fernando, para poder tener ganancias y rentabilidad sobre mis acciones adquiridas y poder tener beneficios, ¿en qué hola ¿debo desarrollar una red de mercadeo o invitar personas? No no, no, no nuestro plan de mercadeo es totalmente alternativo, señores, si quieres lo haces si quieres no, depende de ti, ya tú vez decisión tuya, tú verás es opcional, señores opcional Fernando, para poder tener ganancias sobre mis acciones, ¿debo realizar alguna venta o invitación? No. Nuestro producto te brinda acciones que rentabilicen en función a la rentabilidad futura del aplicativo Queola. Señores, lo que te trato de decir aquí, y quiero que quede bien claro en la cabeza de todos, que lo que te voy a mostrar de aquí en adelante es opcional. Si quieres lo haces, si quieres no. Solamente te lo comento porque hemos visto que son buenos resultados. Y aquí eso es algo muy distinto. Y te lo voy a mostrar, mira. Vas a ver de la siguiente manera cómo vas a poder ganar aquí. Bono de patrocinio. Aquí no vas a ganar por un nivel, vas a ganar por siete niveles debajo tuyo. Así como lo oyes. Del primer nivel 30%, el segundo nivel 10%. Mire, por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo una membresía, ¿ya? A ver, ¿cuál puede ser? Para que me entiendan y todo, la idea la tengan claro. A ver, vamos con la premium, ¿ya? Una membresía de 780, que es la inicial de 60 dólares, ¿correcto? Ahora yo el día de mañana invito a un socio, ¿ya? De la Platinum. ¿Cuánto estaría ganando Fernando por ese socio? Estaría ganando el 30% de esos 30 dólares. Ah, Fernando, excelente. Y si invitas un socio de la, la segunda cuenta, la elite, estaría ganando el 30% de 45. Ah, entonces, quien invita a un socio de 60, Fernando, estaría ganando el 30% de 60. Exactamente, estaría ganando el 30% de 60. Excelente, Fernando. Bien, ¿entendí? entonces, que igual, si invito a un socio de 90, también gano el 30%. No, espérate un ratito. Usted va a ganar del valor igual o menor a su membresía, el 30%. Si es una membresía mayor a la suya, solamente gana el 15%, ¿correcto? Pero como la compañía quiere que usted genere más rápido, ¿sabes qué hemos hecho? Solamente por el primer mes, 30 días calendario desde el día que te escribes, apunta, usted va a ganar el 30% de todas las membresías que usted ingrese, así usted tenga la membresía más chica. Fernando, me trate de decir que si yo tuve la membresía de 30 dólares, ¿ya voy a poder ganar el 30% del Infinity? Exactamente. De esos 90 ganarías 27 dólares. Ah, excelente, Fernando. Ahora, igual vas a ganar por el socio del socio, el socio, el socio del socio, así hasta llegar al séptimo nivel. Ahora, bono residual, infinito. Aquí vas a ver la oportunidad. Y aquí, señores, está. Esta es una tremenda oportunidad para que usted rentabilice más rápido su dinero y así lo va a terminar. En el rango bronce... Volumen directo, 45. ¿Mejor qué quiere decir eso? Mejor dicho, con un socio elite, ¿ya? Con un socio elite, ¿ya? Volumen directo, va a ser check, 45. Ahora, ese socio elite, ¿qué va a hacer? Va a invitar a uno más, elite. Así que, si Fernando suma esos dos, lo que son, 45 más 45, sale 90. ¿Y cuándo estaría ganando Fernando ahí? Estaría ganando 12 dólares. Excelente. Ahora, miren, el rango plata, volumen directo, 90. Mejor dicho, si yo ya tengo un socio de 45, invito otro de 45, 45 más 45, 90. Así que, volumen directo, pongo check. Esos dos socios inviten a más y volumen total sale de 270. Así que la ganancia serían 33 dólares de Fernando. Ah, excelente, Fernando. Está fácil. Así que Fernando apunta el rango oro. Volumen directo, 180. Como ya tengo 12.45, ahora invito uno de 90. ¿Correcto? Un infinito invito. Así que sumo 90 más 45 más 45, ¿cuánto es? 180. Ahora, esos 180, ¿correcto? Todos ellos invitan a más. Y la suma de todos llegan a 900 puntos. Así que Fernando se convierte en rango oro y gana 100 dólares. Igual el rango zafiro, que es otro socio de 90, o puede hacer seis socios de 45, y así avanzando hasta el diamante imperial con 82.500 dólares mensuales, señores. ¿Correcto? Aquí ha sido recontra, recontra, Salvador, se ha dado cuenta como algo muy importante. ¿Qué cosa es, Fernando? Que el volumen directo, el máximo, es 540. ¿Qué quiere decir? Que con tan solo seis socios de 90, de la Infinity, usted puede llegar hasta cobrar al diamante imperial. Porque recuerda que cada dólar equivale a un punto. Así que, señores, esta es una tremenda oportunidad. Y aquí no hay la excusa de que, ¿sabes qué? Te pago por tu rama más chica. ¿Por qué? Porque por esa trabajaste menos. Y por lo otra trabajaste mucho, así que te pago por la menor. No, aquí te pagamos por todo por todo solamente tienes que activarte y es facilito activarte de esa manera ahora vamos bono viajes bono viaje oro punta sal tres días dos noches diez socios 900 puntos punta sal todo pagado bono viaje zafiro cancún cinco días cuatro noches 30 socios dos mil setecientos puntos a cancún bono viaje rubí dubai siete días seis noches 75 socios seis mil setecientos puntos excelente fernando estás seguro fernando no te has equivocado en las dispositivas no es un cero más en los puntos no está como está, es lo correcto. Fernando, ¿por qué tan pocos puntos, Fernando? ¿Por qué? Porque el objetivo, señores, es que usted crezca no solamente económicamente, sino también mentalmente. Fernando, ¿y voy a crecer mentalmente cuando uno viaja? Claro que sí, si viaja con la persona correcta, vas a crecer mentalmente. Porque uno cuando viaja, y viaja de la manera correcta, viaja y ve muchas cosas. Ve diferente idioma, diferente cultura, ve diferente todo. Y cuando llega a su país, lo único que quiere hacer, ¿sabes qué? Hacer empresa. Y el hacer empresa, ¿qué significa generar trabajo a muchas personas? Y créeme, señores, y te lo aseguro, y te lo firmo donde sea... Que si tu vela alumbra a muchas personas, créeme que tu negocio siempre, siempre va a ir de la buena. ¿Por qué? Porque créame, señores, que usted, el objetivo de la compañía es ello: que usted genere y genere. Trabajo a mucha, mucha gente. Y así, viajando a esos lugares, usted va a ver la manera cómo hacerlo. Ahora, vamos por el bono auto. Bono auto esmeralda, que es eh, la inicial que te da la compañía, de mil dólares. Y te brindamos 250 dólares mensuales para que el auto se pague solo. 180 socios nada más. Bono auto de lujo, diamante, quinientos dólares de inicial que te da la compañía. Más 500 dólares mensuales para que el auto se pague solo. 450 socios. Bono camionete de lujo, diamante azul. 40.000 mil dólares inicial más 1000 dólares mensuales para que el auto se pague solo 3450 socios y en el bono Ferrari diamante corona 125 mil dólares inicial más 2000 dólares mensuales para que el auto se pague solo 10 mil 500 socios ahora en el bono inmobiliario es el bono de departamento diamante negro un departamento valorizado en 100 mil dólares la inicial que te da la compañía 17 mil 500 más 1000 dólares mensuales para que el departamento se pague solo 1115 socios bono casa diamante imperial 300 mil dólares, igual 33 mil socios, señores. Ahora algunos dirán, Fernando, sí, está bonito el departamento, bonito la casa, bonito los autos, Fernando, bonito el viaje. ¿A Punta Sal? Sí puedo ir. ¿A Cancún? Lo he soñado. ¿Y a Dubai Ni pensarlo. Veo la plata, veo todo está bonito. Me gustó la presentación, Fernando, pero ¿sabes qué? Te voy a ser sincero, hasta ahorita a mí me han... A mí hasta ahorita me han enseñado ya que... ¿Sabes qué? Todo lo que usted me ha mostrado hasta ahorita, lastimosamente, Fernando, ¿sabes qué? Es un sueño. Y que mayormente esto funciona para soñadores y que no todos lo logran. Bueno, yo te voy a ser sincero, esto es para soñadores, es lo correcto. Es lo correcto, ¿por qué? Porque este es un objetivo, señores, y hay dos tipos de personas que sueñan. esta gente que sueña de manera despierta y la gente que sueña de manera dormida. Es facilito. Así como hiciste el bien y el mal, es el yin y yang, igualito acá. Señor despierto y dormido. Señor dormido, ¿sabes lo que hace todos los días? Apenas se despierta. Bueno, en su sueño tiene todo lo que yo te he mostrado, ¿ya? Tiene una economía asegurada, tiene activos en todos lados y ¿sabes qué pasa? Que esa persona no necesita nada, pero apenas se despierta, ¿sabes lo que pasa? Suena la alarma, 5 de la mañana y ya está. Ah, otra vez que ya trabajar. Sale a la ventana para ver si sale el sol. Si sale el sol, ¿qué pasó? Ah, su calor. Si está lloviendo, qué frío. De todo se queja. Todo su, todo su vida está así. En modo víctima, modo víctima, modo víctima. Y todo, todo, todo es eso, quejarse, pero la persona que sueña despierta es distinto, una persona que sueña despierta, sabes que hace apenas se levanta, primero que todo agradecer con Dios, por la vida, por la existencia, por la dicha, por todo lo que le da, segundo, tiene ahí pegado en su pared, tiene pegado, no sé, en, en su velador, tiene pegado su deseo ardiente, que es un deseo ardiente? Es lo que es su meta, ahí yo quiero esta empresa, yo quiero poner mi nombre en mi empresa, así, quiero tener este auto, quiero tener ese color, todo lo tiene eh, ahí visualizado, y cada vez que se despierta, ven, ya estoy por llegar, ya estoy cerca, ese es el tipo de persona que tienes que rodear. ¿Por qué? Porque si te rodeas de gente que piensa que los sueños no se hacen realidad, lastimosamente, ya a la gran mayoría de lo que le pasa es que no cumple su sueño. ¿Por qué? Porque los, hoy en día la costumbre es que si uno no cumple tu sueño y el que está soñando, ¿qué hace? Le pincha. ¿Para qué? Para que seas como tú. Señores, así que no permita que nadie le pinche su sueño. Recuerda siempre persistir, resistir, pero nunca, pero nunca, señores, desista del sueño que tenga. Porque en la actualidad, la gran mayoría de personas, ¿saben lo que parece que hacen? Contratan guarda, espaldas, contratan, ponen un muro, ¿para qué? Para que nadie toque su sueño, ni ellos mismos. Y créanme que al final eso es malo. Porque todos los sueños se hacen realidad si tú pones la meta y pones esa determinación que haces para otras cosas. Así que, señores, para finalizar, te invito de corazón a que cumplas tus sueños. ¿Por qué? Porque los sueños se hacen realidad. Ahora, ¿cuánto avanzaste en los últimos cinco años? ¿Está listo para correr? Aquí te pongo lo que es, eh, lo que puedes ganar en la compañía, pero muy aparte de ello, quitando ello. ¿Ya? Porque tú me dirás, Fernando, si ¿sí quieres que haga negocio? No, mi objetivo no es que hagas el negocio, que recomiendas, no. El objetivo, señores, ¿sabes qué es? Es que usted de esta presentación se vaya con una idea clara. Entres o no entres a la compañía, mi objetivo es que usted, acá cinco años, ¿sabe lo que haga? Me diga y me busque, Fernando, gracias. O si no Fernando ¿Sabes qué? No te hice caso. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí te voy a invitar a que un ratito cierre los ojos, ¿ya? Cierra los ojos un ratito nada más, tres segundos, ¿ya? Si estás separado, tengo yo que te caigas, si estás echado no te duermas, y ponte a pensar, ¿dónde estuviste hace cinco años? ¿Ya? Ahora ábrelos y mira a la izquierda, mira a la derecha y pregúntate, ¿estás orgulloso donde estás ahorita? ¿Te sientes satisfecho, te sientes realizado donde estás parado? ¿O solamente...? Pasaron los años, pasaron los años, y cada vez que miramos o llegamos a la casa y decimos, seguimos en el mismo lugar y no hemos avanzado nada. ¿Por qué te digo eso, señores? Porque créame que el tiempo pasa, pasa y pasa. Y cada año que pasa no tenemos la misma fuerza que tuvimos el año pasado. Señores, cumplan las metas, los objetivos, déanse cuenta, déanse cuenta, y déanse cuenta, y déanse cuenta, en año nuevo, falta poco para llegar. ¿Sabes qué? Usted visualiza a las personas. ¿Qué hacen las personas en año nuevo? La gran mayoría, ¿qué hace se viste de amarillo, se viste de rojo, se viste de verde, se pone lentas en el bolsillo, corre con su maleta nueva por toda la cuadra, 20 vueltas para que viajen 20 veces, y al finalizar, ¿qué hacen el día siguiente? La costumbre, llega el día siguiente, no hacen nada, dicen mañana lo hago, llega mañana, la otra semana, llega la otra semana, ya acá seis meses empiezo, llega seis meses, ya el otro año será, y al finalizar ya tenemos 30, 40, 50 años, y al finalizar no hicimos nada. Así que señores, esta oportunidad que tiene aquí, muy aparte de ser lo que es, te invito a que de corazón escriba la meta que tiene, el objetivo que tiene, y acá cinco años diga, me sientes, Fernando, lo logré, tuve mi carro, tuve eso, tuve el otro, lo pagué al contado, tengo todo, ¿por qué? Porque hice caso. Y si no hiciste caso, acá cinco años también digas, no lo logré. Y yo te diga ahí, ah, entonces estamos tiempo para empezar de nuevo porque ya lo aceptaste. Así que señores, para finalizar, ¿por qué quiero la oportunidad de esta rentabilidad tecnológica? Recuerda que la tecnología no es moda, es tendencia activo transferible y heredable claro que sí lo vas a poder vender las acciones lo vas a poder vender en el momento ¿por qué porque aquí va a estar escrito en registros públicos y la única persona que puede sacarlo de registros públicos quién es es usted al momento de transferirlo a quien usted desee heredable dios no quiera te pase algo a quién va a ir a tus hijos rentabilidad sin ventas, aquí no les gusta que tienes que vender algo nada que ver eres socio y un distribuidor aquí no ponemos no publicamos buscamos distribuidores no qué dijimos Buscamos socios, aliados, ¿para qué? Para posicionar la aplicación. ¿Alta retención alrededor del 80%? Claro que sí. Cero de consumo. Aquí no hay servicio excusa, no hay producto excusa, no hay que tomar tu café, contume tu batido para que bajes de peso. Con el batido te doy una dieta y ejercicio, y al final bajaste de peso por la dieta y por el ejercicio, y por el batido te pinto que ah fue milagro, el batido fue. Y no es así. Plan de pagos como apalancamiento Aquí nadie te ha dicho pagar al contado. ¿Qué te he dicho yo? Págalo en cuotas, porque no hay interés, y... Los sábados, entra a la reunión de socios, donde el CEO de la compañía da todos los avances de la aplicación. Bonos extraordinarios están. Están los autos, está el, el dinero, están los viajes. Y aquí recalcar algo importante. Aquí nadie te ha dicho que el día de mañana vas a ser rico. Aquí nadie te ha dicho que vas a ser tu propio jefe. Si quieres ser tu propio jefe, abre tu empresa y así solamente vas a ser tu propio jefe. Aquí no necesitamos meter floro. ¿Por qué? Porque floro no va. ¿Por qué? Porque aquí hablamos claro. Y hablar claro es ello. Decirte las cosas como son. ¿Por qué claro esto? Porque no es bueno ganan malos entendidos, que acá, acá un mes, dos meses, me diga Fernando, escuché tu presentación, y ¿sabes qué? Me prometiste que acá tres meses iba, iba a tener mi MAD, iba a tener mi BMB, iba a ser millonario, y no. Aquí te hemos dicho que los bonos están opcionalmente a la persona que haga la red, y se lo van a ganar la persona que se esfuerce. Nada cae del cielo, señores. Así que para finalizar, qué hola, la primera red social monetizada de Latinoamérica y del mundo, aquí no somos un auto, somos un puente y lo que queremos no es cantidad, entiendan, lo que queremos es calidad,